Gracias por venir eh, a esta comparecencia. El motivo de la misma es, bueno, eh, hablar sobre sobre algo que se está poniendo desgraciadamente muy de moda en este ayuntamiento, que es la política de personal municipal. Como saben, ya han sido varias las veces que las últimas comisiones y plenos han venido trabajadores municipales de distintos servicios para manifestar el malestar. ...de la falta de personal, de cómo han, se han ido jubilando compañeros... ...y cómo no tienen recursos humanos para prestar servicios esenciales... ...pues como puede ser el caso del Centro Municipal de Protección Animal... ...del registro, instalaciones deportivas... ...estuvieron el otro día en la Comisión de Recursos Humanos... ...bueno, pues eso que el señor Mendoza niega que exista ese problema... ...niega que haya falta de personal... Nosotras, nuestro grupo Zaragoza en Común, hemos hecho directamente una pregunta a la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Les hemos facilitado la respuesta que han hecho el Servicio Municipal de Recursos Humanos ante nuestra pregunta de cuál es el número de trabajadores y cómo ha evolucionado la plantilla municipal desde que entró este Gobierno en junio del año 2019 hasta el día de hoy de manera semestral, para ver si es cierto eso que tantas veces están denunciando los sindicatos de la casa. Y lo que tenemos que decir, que sí, es cierto que el ayuntamiento de Zaragoza hoy tiene 157 trabajadores menos que en junio del año 2019, cuando entró a gobernar Azcón y la señora Fernández. Han destruido 157 empleos municipales, el Gobierno de Azcón. Lo digo porque muchas veces este Gobierno saca pecho, que, perdonando impuestos a grandes empresas, van, las van a traer a la ciudad de Zaragoza y van a generar mucho empleo, pero la realidad, lo que ya ha ocurrido y sobre todo lo que ya ha ocurrido, lo que está directa y exclusivamente en sus manos, que es la plantilla municipal, la realidad es que este Gobierno ha hecho perder 157 empleos a la ciudad de Zaragoza, al Ayuntamiento de Zaragoza. Empleos que no solo son empleos de calidad, sino empleos que garantizan unos servicios públicos de calidad para todas y todos. Y 157 trabajadores menos son unos eh, servicios públicos de peor calidad para los vecinos y vecinas de Zaragoza. Eh, no solo han perdido 157 empleos municipales. Si pueden ver los datos, el único semestre en el que la plantilla municipal sube es en el semestre entre el primer y segundo semestre del año 2020. Y crece en más de 60 empleos, concretamente en el área de servicios públicos que es la oferta de empleo de bomberos que preparó y comenzó el anterior Gobierno de Zaragoza en común. Que si no llega a ser por ese trabajo que tenía hecho el anterior Gobierno de Zaragoza en común, el descenso en trabajadores municipales hubiera sido de más de 200 trabajadores municipales en apenas dos años. Estamos hablando que cada tres días la ciudad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza pierde un trabajador municipal o una trabajadora municipal cada tres días. Recordar que la anterior corporación, en los cuatro años de gobierno de Zaragoza en común, la plantilla municipal empleo aumentó en 170 empleos. En apenas dos años y medio, la plantilla municipal, gobernando el propio Ciudadanos, ha descendido en 157 empleos. Por lo tanto, sí tenían razón y tienen razón los trabajadores municipales, los sindicatos de esta casa, cuando dicen… ...que estamos perdiendo plantilla municipal, trabajadores municipales... ...y por lo tanto calidad en el servicio. Y es cierto, y lo han denunciado... En casos concretos, en servicios concretos, esas pérdida es más del 50% de la plantilla, como es el caso del Centro Municipal de Protección Animal o del Registro Municipal o de las instalaciones deportivas, y está habiendo ya verdaderos problemas para prestar servicios esenciales con la calidad que se merecen los vecinos y vecinas de Zaragoza. Y esto, a nuestra opinión, solo responde a una estrategia, que es la estrategia de la derecha de externalizar y privatizar servicios. Dejar morir por ahogamiento los servicios públicos, dejarlos en unas condiciones de calidad ínfimas para decir que lo público no es rentable, no presta servicios de calidad y, por lo tanto, abrir la puerta a la externalización de los servicios públicos. Esa es la estrategia de este Gobierno y es una estrategia marcada por la voluntad política. No puede ser que la plantilla municipal pierda 157 trabajadores y trabajadoras y que en el presupuesto de personal de capítulo 1 se dejen sin gastar 11,5 millones de euros. Es una cuestión de mera voluntad política. Existe dotación económica, existe capacidad legal y este Gobierno de PP y Ciudadanos está dejando morir la plantilla municipal. Pero mientras esto ocurre, mientras se deja morir la plantilla municipal y los servicios públicos, lo que sí que hemos visto también en este ayuntamiento en estos dos años y medio, ha sido contrataciones de personal de dudosa legalidad. Y también lo saben ustedes, casos que han ocurrido como el de Zaragoza Vivienda, el último que además hubo una comparecencia en último pleno en el caso del IMEFED, la contratación que, que se hizo regular, que de hecho el propio Gobierno ha echado marcha atrás. Eh, y lo que no puede ser es que mientras no se contraten trabajadores municipales por su capacidad, su mérito y desde condiciones de igualdad, se estén llevando contrataciones irregulares desde sociedades municipales como Zaragoza Vivienda o de los organismos autónomos como en el IMEFED. Y muchas veces se hace de manera irregular porque no cuenta con el informe técnico y jurídico de la Oficina de Recursos Humanos. La misma Oficina de Recursos Humanos que dice que se ha perdido 157 empleos desmintiendo a su propio concejal, al señor Mendoza. Por lo tanto, nosotros lo que también reclamamos es que se aumenten los controles y las, en las contrataciones de sociedades municipales y de organismos autónomos y que esas contrataciones estén informadas por la Oficina Municipal de Recursos Humanos. Algo que hasta ahora se estaba eludiendo, porque muchas veces, si quieres hacerlo mal, debes de eludir el control de la Oficina de Recursos Humanos. Por lo tanto, para evitar esas contrataciones dudosas, lo que nosotros también estamos planteando al Gobierno es que todas las contrataciones de sociedades municipales y de organismos autónomos cuenten, como siempre ha contado, con el informe de la Oficina Municipal de Recursos Humanos para evitar esas contrataciones dudosas que se han dado en Zaragoza Vivienda, que se han dado en el IMFED, pero que también se dan, por ejemplo, en la Comisión de Servicios Públicos con esa asesora de la señora Chueca, que actúa en nombre del Ayuntamiento, pero que no está en la plantilla municipal. Por lo tanto, no puede ser que al final las únicas personas que están entrando a trabajar en el ayuntamiento sean de, de dudosa legalidad y tengan vínculos directos con los partidos del Gobierno y, sin embargo, se estén perdiendo 157 puestos de trabajo y no estemos recuperando ni siquiera aumentando la plantilla municipal con el acceso a la función pública que garantiza la Constitución española. Por mi parte, nada más y dispuesto a sus dudas y preguntas. No, la, la mayor carencia, a ver, la carencia, sí, si ven, si ven el, el informe de recursos humanos, el informe está pedido por, por áreas, el desglose es por áreas. Eh, la carencia, digamos que es porcentual a todas las áreas, pero hay servicios que, que tienen una mayor carencia, como es el Centro Municipal de Protección Animal, el Registro Municipal, ...o el servicio de instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque en estos dos años y medio han finalizado contratos... ...que eh, eran de un gran volumen de trabajadores en estos servicios. Contratos eh, de empleo, eh, planes especiales de empleo... ...que en el caso del CEMPA se va a pasar de 13 a 5 trabajadores. Se está pasando ya de 13 a 5 trabajadores en este mes de diciembre... ...y en el registro municipal prácticamente se perdía el 40% de la plantilla. Esas son situaciones que se preveían ya con el tiempo y que el señor Mendoza no ha estado dando solución. Pero, como ven, la disminución de personal es, es porcentual en casi todas las áreas. Hombre, yo destacaría algunas cuestiones más. Eh, en el área de alcaldía, en el, el junio de 2019, el área de alcaldía tenía 1.320 trabajadores. Hoy, el área de alcaldía tiene 1.271 trabajadores, 50 trabajadores menos. El área de alcaldía, fundamentalmente, es la policía local, más allá de otros servicios, como las ordenanzas de la segunda planta, los conductores, las oficinas internacionales, protocolo… Pero, fundamentalmente, el área de alcaldía son estos casi más de mil trabajadores de la policía local. Lo digo porque también el Gobierno del señor Azcón hablaba mucho de reforzar la policía local, de, de poner en valor la policía local, pero esta disminución de personal municipal también se está dando la policía local. Hemos solicitado los datos, ya no solo por área, sino por servicios. Y cuando tengamos los datos por los servicios, diremos también cuáles son los datos reales de la policía local. Que mientras el anterior Gobierno hicimos ofertas de empleo de la policía local, el Gobierno del señor Azcón está perdiendo también plantilla municipal en la policía local. Y defender a la policía local es contratar trabajadores y trabajadoras de la policía local y dotarlo de medios y de recursos. No solo son las buenas palabras. Eh, con intereses partidistas. Defender a la policía local es dotarla de recursos humanos y materiales. Y en este caso se ve cómo tampoco lo está haciendo o como está ocurriendo en el área de acción social. Y ustedes lo ven ahí, un área que tenía eh, 1.157 trabajadores y hoy tiene 1.100, donde también han perdido 50 trabajadores en el área de acción social, en el área de servicios sociales. En mitad de una pandemia, con una crisis económica y social, la realidad es que hay menos trabajadores en el área de derechos sociales, pero en el área de derechos sociales y en todas las áreas municipales hay menos trabajadores. Por lo tanto, como digo, menos trabajadores no solo es pérdida de 157 puestos de trabajo, que también, sino también pérdida de calidad del servicio. Bueno, lo que hay que hacer es… No solo sacar las plazas y cubrir todas las ofertas de empleo, sino también contratar en vacante. Lo que el anterior Gobierno hacíamos, eh, y este Gobierno no está haciendo, es contratar personal, aunque sea en condición de interinidad. Lo que no puede ser es que tú tengas recursos económicos, tengas vacantes, tengas capacidad de contratar personal y no lo estés haciendo. O sea, no puede ser que, que en cuatro años de Gobierno de Zaragoza en común se crearan 170 puestos de trabajo con unas medidas legales más restrictivas que las de hoy y que hoy, con unas medidas legales un poco más aperturistas en lo que son tasas de reposición, eh, se esté perdiendo plantilla municipal. No puede ser que te sobren 11,5 millones de euros en capítulo 1, como sobraron el año pasado, y tengas… 157 trabajadores menos y tengas necesidad de trabajadores en todos los servicios, como ya en los casos más extremos del CEMPA y del Registro Municipal y de las instalaciones deportivas, donde se está perdiendo una cantidad ingente de trabajadores, donde hay instalaciones deportivas que han tenido que estar cerradas durante algún tiempo, como ha ocurrido con el registro donde hay colas kilométricas porque no se contrata personal, o como va a ocurrir en este mes de diciembre, que desde luego un servicio como el CEMPA, que ahora tiene 13 trabajadores, pasar a cinco, es evidente que no se va a prestar el mismo servicio. ¿Qué pasaría en una redacción de vuestros medios si estuvierais 13 y de repente al día siguiente estuvierais 5? Es evidente que no se va a prestar el mismo servicio, es evidente que el medio no va a salir con la misma calidad. Pues es evidente que el CEMPA, el Centro Municipal de Protección Animal, el registro, instalaciones deportivas, pero en la realidad todos los servicios municipales hoy no se están prestando con la misma calidad, porque hay 157 trabajadores menos. Y bueno, lo que, lo que demuestra también es que el señor Mendoza y el señor Azcon dicen unas cosas, pero cuando preguntas a sus propios servicios, eh, lo que dicen son otras, y que por lo tanto, bueno, descaradamente están mintiendo. Quizás por eso tampoco nos contestan muchas preguntas que tenemos en los servicios, ¿no? Quizás sea por eso, ¿no, Marimar? Esta no lo sé, igual por por la misma Se les ha escapado o quizá porque ha dicho, Oye, el señor Cubero, que igual es todavía consejero, vamos a contestarle desde recursos humanos pero tenemos decenas y decenas de preguntas de servicio sin contestar, que no dudo que sea cuestión de servicio, que seguramente alguien estará parando la pregunta en el ámbito político.